Hoy es 10 de diciembre de 2018 Mi nombre es Robert Dalí y te traigo el siguiente video Vamos a hablar de cómo leer un rostro Para eso te voy a explicar la fisionomía evolutiva y sus leyes La fisionomía es una disciplina no aceptada por la psicología tradicional En el cerebro prefrontal nosotros generamos a través de nuestras actitudes en la vida, las arrugas de nuestro rostro, que tiene alrededor de 40 músculos. Esos 40 músculos se contraen y generan distintas arrugas a través de nuestras actitudes. Entonces así podemos leer las características principales de una persona a través de cómo maneja su rostro. Pero el mundo de la mente cambia mucho más rápido que el mundo físico. Supongamos que una persona es muy mala durante su vida, hace cosas horribles, pero en un momento se arrepiente y empieza a cambiar su actitud. Eso no se va a ver reflejado en el rostro instantáneamente. Su rostro se seguirá viendo como una persona maligna. Por eso hay que esperar más o menos unos 20 años que el rostro le vuelva a cambiar. Pero si una persona realmente cambia, Va a suceder que también cambie su mirada, sus gestos, el tono de su voz, su forma de andar, pero su rostro tardaría dos décadas. Cuando una persona tiene una actitud de maldad constante en su rostro, se va deformando. Quiere decir que se va volviendo más fácil de detectar. Podemos verlo fácilmente con la fisionomía. Los fisionomistas... No solo estudiamos las facciones del rostro, sino también a la calidad de los tejidos, a su color y específicamente a la irradiación de los mismos, la cual depende de la calidad psíquica del ser humano. A veces hay parejas que se parecen muchísimo. Tú les ves la boca y puede ser que la boca sea igual, que la, la forma de los ojos... ¿Esto a qué se debe? Se debe a la ley de afinidad. Lo semejante atrae a lo semejante. Al mirar o pensar en alguien, tendemos a parecernos a él, a medida que transcurre el tiempo. Esto no solo ocurre con las parejas, también puede ocurrir con un ídolo que tengas. Yo recuerdo el caso de Andrés Calamaro, como siempre buscó ser como Bob Dylan, entonces hasta se parecen. De la misma manera que contemplamos a un monumento o una obra de arte muy hermosa, también nos quedamos fascinados ante la belleza de un rostro humano, porque representa el arquetipo humano ideal que existe en otros planos. Vamos a ver una de las leyes principales. En el rostro, las longitudes verticales caracterizan los principios de esos conceptos que son abstractos, lo teórico, lo estático, la calidad de los mismos, mientras que las longitudes horizontales caracterizan la materialización de esos conceptos, lo práctico, lo dinámico. Un ejemplo perfecto es Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote vive en el mundo de las ideas, es un teórico, un ser incapaz de realizar, de concretar aquello que ha ideado, porque hay una desconexión entre lo conceptualizado y la realidad, mientras que Sancho Panza vive en la realidad. Es un práctico, al que la conceptualización de las ideas se le escapa o no le importa. Entonces, cuando una persona tiene el rostro muy largo con la frente muy ancha, simboliza que esa persona piensa demasiado y actúa poco. Cuando la persona tiene la cara muy ancha, simboliza que esa persona es mucho más práctica. Entonces, puede concretar mejor sus ideas, aunque muchas veces es muy rígida y no tiene tanta creatividad. Si te gusta este tema y quieres aprender a leer rostros y desarrollar mejor tu intuición, toma el curso de lectura de rostros. Lo puedes hacer de forma presencial, de forma eh, online en vivo y también tenemos la opción grabada. Déjanos en tus comentarios qué opción te gustaría tomar del curso. Aquí también te voy a dejar unos links donde vas a ver cómo leo algunas personas. Famosas y algunos políticos para que veas lo que tú vas a poder hacer a través de este curso. Si te gustó el video no olvides darle like y ponerle me gusta y suscribirte al canal. Te dejo los datos de la página web y también los de mi correo personal. Te espero.